Hola, ¿qué tal? El de YouTube Soy Rex Recordando mi infancia Con las fotos de Marisa Consigue dinero cumpliendo los objetivos de cada población Acomula dinero suficiente para pasar el episodio. Y vamos al precipicio de Pachigo bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, ya vamos a estar dejando de cantar porque, en serio, no le veo nada interesante a cantar, cantar, cantar, no le veo nada interesante, entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahorita es recordar mi infancia cuando yo era un baby y vamos a jugar lo que es Jackass Cuando tenía 12, jugaba un juego de 18 Como podemos apreciar, ahí está Chris Pontius Con Steve Owe Y bueno, se van a lanzar del precipicio Bueno, no se van a lanzar, más que todo Pontius va a arrojar a Steve Owe Desde el precipicio Y dice que se van a ver en el infierno Y listo, voy a hacer todos los objetivos En un solo video Y bueno, en 3, 2, 1 Boom, bitch Quiero eso, ya se cayó Un traumatismo intracraneal. ¿Qué es eso? Dios santo Cúbito, hombro, cuello, condiciones tobillo, hombro, rótula, Dios santo, pero más me sorprende todo esto Uy Dios, cómo salté Dios santo Dios... Aver... Uy, caí, caí, caí en todo, en todo el colchón Dios Y me paso un chapuzón al agua Oh sí, Dios santo Dios Todos los objetivos en un solo clip Dios, cuánto me han por todo esto 152.278 dólares Creo que si hago todo esto me hago millonarios, quizás, ¿no? <risas> y... Dios santo, que badera en la que salte Hasta yo un me sorprendo Eh, bueno, que sea por esto me premio Dice que desbloquear el disfraz de Johnny ya hay disponible el nuevo disfraz de Johnny eh, precipicio de Pachinko modo desafío Bueno, ya desbloqueé aunque sea el precipicio de Pachinko modo desafío bueno, vamos a ver lo que es la famosísima repetición creada por mí. Bueno, espero que les guste la repetición y que la disfruten al máximo. Dios, qué patada le han pegado Steve O. Y bueno, pobre Steve O. porque solo se ha arrastrado por el piso y nada más ha comido un poco de puente Y bueno, lo interesante de esto es que este salto lo sorprendió, verdad. Nunca pensé que iba a saltar tanto. en Esta foto le dice, ¡pum! Dios. Y otra foto más por haberla saltado así. Y de paso rebaten el colchón. Bueno, eso ha sido todo amigos de YouTube. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.